niños anotan mañana hay una sesión de padres para entregar las notas padre de Brian Pérez aquí su hijo perdió el año miércoles ya estamos muertos Joder, ¿y ahora qué hacemos? Tengo una idea. ¿Qué tal si nos escapamos al avión y nos vamos a Estados Unidos? Loco, no tengo placa. Mm. Y si ganamos hasta allá, no sabes nadar. Y si caminamos, está muy lejos. Igual, tampoco no te gusta caminar. Y ese, excavamos un túnel como Chapo Humano? No. ¿Sabes qué? Todas tus ideas son tontas. Si nos fuéramos del país, no nos ni un solo día. Somos pequeños. Tenemos 13 años. Ni siquiera no podemos ir a Colombia o Perú. ¿A qué enfrentar las consecuencias? Mateo, debo que irme. No. ¿Qué? Por favor. Debo que irme. Me están llamando. Por favor, no te vayas. Suéltame. No, no te voy a soltar. Lo no, lamento. Suéltame. No, Mateo, ¿por qué? No. ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué te vas? No, no, no. ¿Qué? Bravo, bravo, eso fue hermoso, bravo, bravo. No. ¡Qué aburrido! <risa> Steven, Steven, ¿estás bien? Uh, ¿Qué pasó? No nos fue muy bien, pero lo logramos. Sí, uh -huh. sí, pasamos, ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Pasamos el año! ¡Me voy a cambiar de ya Hey, ¡Hola! Muchas gracias por el video, ya sé si te divertieron el video, me puedes regalar un like, ya que me motivas a hacer videos Comenta qué te apreció el video, qué faltó, qué te gustó, qué te divirtió o qué tema quieres que se haga el siguiente video Todos los comentarios, te las leídos. Y enseña el video a tus amigos, ya que me ayudas, gracias a la comunidad Joelo y, y por último, suscríbete, todos podemos entrar, descuida, no mordemos Activa la campana de notificación para no perderte ni un solo video que mi cerebro, tengo una idea, en serio se me acabaron todas ahora es el momento de sudar a 15 personas pero el primero y el más importante es sebastián jiménez ya que dio el tema de este vídeo así que le mando un saludo y un fuerte abrazo a ellos y su familia que se cuiden también a 15 personas ya que ustedes me motivan a seguir este youtube así que un saludo y un fuerte abrazo a daisy mantuano anthony cajamarca dusty drum kakaroto 666 Rebeca Flores, Steven Cachinia, Brian Pérez, Silvana Aguilar Alvarado, Malco y la Chamba, Marca PVP, Brian Yete15, Carla Santillán, Franz Cedeño y por último Elian Chulca. Si quieres salir en el próximo video, comenta algo bueno, chistoso y saldrás en el próximo video. Que tenga suerte, que todo pueda. Yo me despido. Steven Yuelo, y nos vemos. Hasta la próxima y que tenga un buen día. Chao Yuelo, cuídate.